Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estés escuchando este video. Bueno, hoy nos toca Quirón en Libra, claro que sí, Quirón en Libra, y bueno, me peino un poco porque, ay, estoy despeinado. Bueno, eh, y ahí estoy, siempre vestido con la misma ropa, por supuesto, por cábala. <ríe> Eh, bueno, vamos con las palabras claves positivas para Quirón en Libra, que como te digo siempre, aparte las palabras claves positivas para este Quirón, que es la sanación y que es la herida también, eh, corresponde a lo que tenés que lograr si tenés Quirón en Libra, tenés que lograr ser cortés, ser amable y ser moderador. Y las palabras claves negativas que son la herida, sí es eh, la desconfianza, la desconfianza en el otro, sí lo superficial y el desequilibrio, ahí está la herida de ese quirón y eso es lo que tenés que lograr revertir en esta encarnación que te tocó vivir o a quien le haya tocado vivir si estás estudiando la carta de otro. Bueno, gente, ¿nos encontramos mañana? Sí, claro que sí, por supuesto, como todos los días. Eh, ¿Con qué nos encontramos mañana? Con Quirón en Escorpio nos corresponde. Chao, hasta mañana.